Hola, bienvenidos a este humilde canal, yo soy nice GG Y en este canal se subirán videotutoriales de cómo descargar juegos, como los clásicos de Pokémon con sus emuladores y ROMs entre otros y muchos más. Adiós.